¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir lo que para mí sería la versión más sólida de todos los mazos de Galactus. Galactus, destrucción total. Muchachos, de todas las versiones que he podido probar de Galactus hasta el momento, me quedo con esta versión de acá. Es la más consistente, la más sólida, es la que te puede traer más cantidad de victorias en las partidas. De todas las versiones con sus respectivas variaciones Que puede tener un mazo de Galactus Hay tres versiones en las cuales yo puedo destacar Más, la primera sería el de Doctor Octopus, no este combo que hay Que sacas con Electro también, después Vendría la otra versión de los tres Big Bats Que eso también hay un video al respecto que en mi canal Y esta versión que Para mí sería la versión más estable De Galactus, que es la versión Que te puede llevar incluso a ganar 8 cubos por partida, y una de las cosas Que siempre les dije sobre el mazo de Galactus Es el tema de su estilo de juego que es jugadas son muy obvias, son muy predecibles son muy planas y que incluso te hace ganar muy pocos cubitos por partida pero cuando estaba hablando de eso justamente me estaba refiriendo también a esta versión del Doctor Octopus no esta que les acabo de hablar hace un rato donde pues si haces el rampeo con Electro Doctor Octopus sale en turno 4, le jalas pues todas las cartas que tenga en mano al oponente en este caso hasta 4 cartas y generalmente ahí ya lo desarmas y el oponente ya no va a querer jugar más porque no tiene cómo hacerte counter para el Galactus que le vas a jugar después, o si en caso le haces el Galactus, luego le tiras el Spider-Man en turno 5 y el oponente se va a terminar retirando porque no tiene nada que jugar para el turno final, entonces generalmente ese tipo de mazos, que es el mazo que yo más había visto en ese entonces, pues la gente se termina retirando y no tenía mucho sentido para mí estar jugándolo porque la verdad no lo veía muy divertido, y luego muchachos tenemos la versión de los 3 Big Bats que es una gran versión, la verdad me encanta mucho jugar también con ese mazo porque es, tiene el factor de ser impredecible no eres obvio al momento de hacer las jugadas y el oponente no se da cuenta que estás jugando un mazo de Galactus y no piensa que estás jugando un mazo normal de Thanos hasta que ¡pum! le sacas directamente el Galactus en turno 5 y totalmente lo dejas sorprendido, aún así eso no significa que has ganado la partida ¿verdad? también puedes perder al final, pero digamos que lo que me gusta de ese mazo es que tiene mucha versatilidad porque también tiene muchas cartas que el oponente no puede rastrear de que sea un mazo o no puede sospechar al menos viendo esas cartas que va a ser un mazo de Galactus que vas a jugarlo en determinado momento a pesar que ese mazo también te puede llegar a generar buena cantidad de cubos por partidas en las victorias que puedas tener de todas formas me parece un poquito inestable en la parte de los robos a veces no vas a robar a galactus como hay tantas cartas que se añaden justamente con las gemas del infinito al mazo y a veces pasa de que si no robas ninguna gema se vuelve muy complicado poder justamente hacer la partida con galactus a veces los robos no son muy favorables y eso hace que también le quite mucho peso también al mazo pero nuevamente, vuelvo a recolcar, el mazo es bastante bueno, incluso a veces puedes ganar sin utilizar Galactus. Pero acá justamente ahora vamos a pasar a explicar la otra versión porque me parece mejor. Y ahora tenemos esta versión que es de destrucción total, donde podemos ver a Shuri, Goblin, Nimrod, Destroyer, ¿no? Que hace que, que refuerce bastante toda la parte de la destrucción y que no necesariamente vas a depender de Galactus nada más para poder ganar la partida. Incluso puedes hacer algunos cambios estratégicos en el turno 5 turno 6, de repente incluso teniendo a Galactus. Galactus en la mano, no va a ser necesario Que lo puedas lanzar, de repente hay otra jugada Que es mejor y con eso puedas obtener también 4 U 8 cubos, y una de las cosas que tienes Que tener en cuenta de esta versión de Galactus Como cualquier otra de las versiones, es que Si el oponente comienza a sospechar de que Tú estás jugando Galactus, pues Va a tratar de ver la forma de contrariarte Sea en turno 4 o en turno 5 Como sabemos acá tu Galactus lo vas a jugar En turno 4 o en turno 5 justamente Gracias a Wave o gracias a Electro Entonces el oponente se va a dar cuenta de eso Y va a tratar de lanzar justamente alguna carta que puede evitar que el efecto de Galactus se active Te puede lanzar un Aero Te puede lanzar por ahí un Cosmo Hay varias maneras Te puede lanzar incluso una Polaris Para que te arrastre un Wolverine de repente Al lugar donde vas a lanzar Galactus Hay muchas maneras de poder continuar a un Galactus ahora Por eso es que tú tienes que estar preparado Y depende a lo que te esté jugando el oponente Tú también tienes que saber Si es que en el momento que vas a jugar una carta Como Electro Wave, Vas a estar preparado también para poder tratar de Eludir ese counter que te puedan poner Es muy relativo la verdad todo Incluso a veces, si sabes de que puede tener el counter, es mejor hacer otra jugada en lugar de jugar Galactus y de repente jugar otra cosa para que el oponente también lo puedas desequilibrar. Entonces, ahí también viene la parte de tu criterio para ver en qué momento usas... O bien Galactus o bien usas otra carta de repente para evitar el tema de ser castigado con el counter. Pero una de las cosas que a mí me gusta bastante este mazo muchachos. Es la sinergia brutal que va a tener con la destrucción. Sobre todo que Shuri, Nimrod, Null, Destroyer refuerzan mucho ese tipo de concepto. Y hace que sea muy muy bestial la verdad la cantidad de sinergia que puedes tener alrededor de la destrucción que va a provocar Galactus. Puedes hacer incluso que muerte se vaya a cero que eso ustedes lo saben es normal. Luego puedes tener que un Null también se vaya pues así altísimo también con el poder puedes hacer el combo más interesante que es el combo con nimrod justamente que si lo combaste con shuri pues te va a salir una brutalidad de nimrod ahí con 10 de poder que al final incluso del turno eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante pero para que te des una idea con toda la cantidad de combos que hay acá hace que este mazo sea más consistente y que no solamente los combos estén ligados solo a la destrucción de galactus sino también está ligado de repente a otras cartas como lo puede ser el mismo destroyer también y puedes hacer cosas muy muy chéveres la verdad ahora lo que voy a hacer es pasar a explicar todo este masito. Vamos a comenzar con Psylocke muchachos, esta carta es una carta de coste 2, 1 de poder y lo que hace es darte uno de energía extra el siguiente turno esta carta la necesitas sí o sí en este mazo porque es un rampeo más que te va a ayudar justamente que puedas tratar de sacar a Galactus en turno 5 esta carta generalmente la vas a querer jugar en turno 3, no la vas a querer jugar en turno 2, a menos que tengas Elysium y ahí sí cambia la cosa porque juegas en turno 2 a Psylocke y Galactus pues lo vas a poder lanzar sin problemas en turno 4, pero generalmente silo va a tener ese propósito también puede servir para que puedas rampear tal vez otra carta, de repente si no tienes a Galactus en la mano, de repente con silo puedes rampear a Nimro. tal vez por ahí y después de repente tiras a Destroyer o tiras a un Hulk Goblin y después tiras a Destroyer, hay diferentes maneras de poder hacer los combos acá, por eso es que todas estas cartas tienen una gran sinergia, pero que es muy situacional, va a depender si tienes a Galactus en la mano o si tienes alguna otra carta que quieras rápidamente combarla, también lo puedes hacer sin problema porque esa es la alternativa que justamente te da Psylocke aquí luego tienes a Wolverine que esta carta también es muy pero muy interesante es una carta que lamentablemente hace que sea muy obvia la estrategia del mazo de Galactus que hagas que el oponente sospeche fuertemente que vas a utilizar Galactus acá entonces ese es el problema más que todo con Wolverine y otro que porque también tiene coste 2 también puede ser arrastrado por una Polaris a la ubicación justamente donde puedes jugar Galactus y también te pueden contener así tiene ciertos lados negativos el Wolverine pero su fuerte más grandes que justamente se va a bostear conforme vayas este destruyéndolo verdad y como hay varias formas de destruirlo he visto que como máximo se puede llegar justamente hasta 8 puntos de poder así con algún con suerte de alguna destrucción pero la forma de poder destruirlo eficientemente a wolverine generalmente es donde depende a de donde lances galactus recuerda que las ubicaciones que cuando comienza a destruir galactus galactus destruye las ubicaciones de izquierda a derecha eso es lo que he visto entonces qué es lo que sucede tú puedes lanzar a wolverine de repente a la izquierda Totalmente Y luego puedes lanzar Galactus Totalmente a la derecha, para que cuando Se comiencen a destruir las ubicaciones de orden De izquierda a derecha, pues se destruya Wolverine Primero no, se destruye la ubicación donde está Wolverine, Wolverine acá es donde tienes Que depender un poco de la suerte, de que Wolverine Salte justamente al medio, se destruye El medio, y Wolverine salte justamente A la derecha donde está Galactus, y ahí ya te sale Al menos con 6 de poder, y tienes un Wolverine Un poquito más fuerte también ahí Ahora, si tú piensas lanzar a Galactus en la Ubicación izquierda, pues a Wolverine lo vas a poner En la ubicación del medio, cosa que Así se va a destruir la ubicación del medio Primero, luego se destruye la ubicación de la derecha Y pues Galactus se va a mantener En la izquierda, entonces Wolverine si se destruye En el medio y salta a la derecha, se vuelve a destruir Y ahí pasa a la ubicación de Galactus Con 6 de poder, ese truquito Más que todo es para que lo tengas en cuenta Para tratar de optimizar al máximo digamos La habilidad que tiene Wolverine aquí Ahora, ¿cuál es la cosa mala de repente de tener a Wolverine acá en este mazo? Es que de repente también a pesar de que su habilidad de Wolverine es súper buena enlazada con la habilidad de Galactus, puede suceder también que te juegue en contra porque Wolverine si salta con 6 de poder digamos a la ubicación de Galactus luego de toda la destrucción de las demás ubicaciones te va a poner seguramente por delante y va a hacer que tú tengas prioridad para el turno final y eso la verdad nunca es bueno para alguien que juega a Galactus y quiere ganar porque luego de esto si tú quieres poner de repente cartas como D o cartas de repente como no sé un null de repente super mamado con el poder pues ahí va a venir el problema de que si te tiran un shanghi pues es muy probable que te puedan ganar el oponente tú sabes que solamente no te va a tirar un shanghi te puede tirar también otra carta más por ahí no sé una titania un lizard y puede llegarte a ganar tal vez por diferencia de poder entonces si en caso tú no estás tan convencido con el desempeño de wolverine acá lo puedes cambiar por lizard que de repente también te puede funcionar porque aquí también con el mazo de galactus qué es lo que pasa tú necesitas prioridad generalmente cuando vas a lanzar a galactus a ti te gusta más el hecho de tener prioridad porque si el oponente la tiene el oponente te va a poder más fácil que el oponente te pueda conterear te puede lanzar una polaris te puede lanzar un aero y pues simplemente galactus eh, antes de que se debele pues eh, la, el counter le va a funcionar primero al oponente entonces tienes que tener mucho cuidado con eso y algo que es muy importante es el tema de la prioridad así que de repente si tú piensas de repente que puede ser un mejor cambio y hacer menos obvia la estrategia puedes poner a lizard también en lugar de wolverine y puedes decirme qué tal te está yendo ahí Luego tenemos a electro que esto ya lo hemos explicado un montón la carta de rampeo por excelencia y va a ayudar generalmente a que tengas un turno 4 fuerte y un turno 5 generalmente con galactus muchas veces el turno 4 va a ser un Hawk Goblin o un mismo nimrod de repente por ahí si a veces no se da la ocasión de repente tener alguna de esas cartas pues puedes lanzar una Yuri de repente por ahí robas a nimrod o robas a goblin y pues ahí también lo puedes lanzar después eh, luego de esto pues tienes ahí un turno 5 fuerte con galactus generalmente o puedes lanzar un destroyer también en turno turno 5 previamente lanzaste un Nimrod y por ahí tienes un poquito más de poder y después y tienes más Nimrod también y de paso de repente por ahí haces alguna otra jugada que te convenga en turno final y con eso puedas llegar a ganar la partida también sin depender de Galactus. Luego vamos a pasar con Wave que esta carta también es otra carta de rampeo excelente Pero recuerda que también le vas a dar a tu oponente para que puedas coger o pueda jugar su mejor carta Y generalmente es una carta la cual puede servir para justamente tratar de evitar que tu Galactus pueda activar su habilidad Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso Pero Wave es una gran carta, es una, canta, una carta de counter hacia los mazos del oponente Depende de lo que esté jugando Y también a la vez es una carta que te puede favorecer a ti bastante para que puedas jugar Galactus justamente desde turno 4 o incluso hasta en turno 5 También no estaría mal Está conveniente poder jugar Galactus También gracias a Wi-Fi Y ahora tenemos a Shuri Que sigue siendo una carta hasta el momento De las más fuertes que existen en el juego Por justamente lo que puede duplicar el poder de una carta Y acá tú puedes jugar con algunas posibilidades Acá vas a poder duplicar Goblin, vas a poder duplicar el poder también de Nimrod para hacer combos más adelante con Galactus o con Destroyer y también vas a poder duplicar el mismo poder de Destroyer imagínate que sea un 630 imagínate lo fuerte que es eso inclusive pues con la habilidad que va a tener de poder generar un poco de destrucción ahí es la verdad muy fuerte lo que puede hacer Shuri acá, solamente depende la situación, incluso hasta una muerte también por coste cero de repente puede jugar una Shuri con una muerte también ahí en el momento que ya hiciste todo lo de Galactus entonces hay muchas diferencias eh, digamos opciones que tienes ahí con shuri que hace que le dé mucha más consistencia a este masito luego tenemos acá la carta contra por excelencia que vendría a ser Shang-Chi. en estas situaciones donde tú vas a lanzar a galactus muchas veces lo que vas a querer es justamente no tener prioridad y para eso vas a tener que buscar perder en esa ubicación para el turno final poder lanzar un Shang-Chi. generalmente el oponente lanza viejo las cartas más altas o las cartas con mayor poder para tratar de ganar por poder y pues ahí es donde tú le Shang-Chi. y puedes sin problema ganar la partida luego Aquí tenemos a Hop Goblin Esta carta también es muy buena Como les decía puede ser eh, rampeada con Electro O con, incluso con la misma Wave Y qué es lo que vas a buscar con Hop Goblin acá Y esto también va a hacer que la estrategia sea más evidente También por parte de tu oponente ¿no? Porque el oponente va a ver que si le lanzas Hop Goblin En esa ubicación es porque también ahí le vas a jugar Galactus En muchos de los casos Y eso también va a hacer de que el oponente pueda tratar de jugar Alguna cosa para evitar justamente Que Galactus lo puedas activar ahí Así que con Hop Goblin siempre te, que tienes que tener Mucho cuidado al momento de jugarlo porque ya vas a comenzar a activarle ahí las alertas al oponente y comenzar a hacerlo sospechar de que fuertemente vas a jugar Galactus en esa ubicación. El otro uso que también tiene Hop Goblin es cuando juegas una Wave en turno 3, Galactus en turno 4 y en turno 5 estás lanzándole también un Hop Goblin al oponente para que digamos por ahí le puedas no solamente le pongas menos 8 de poder a su ubicación sino también que le llenes un espacio y lo va a jugar mucho más incómodo y tenga que tratar digamos de ver cómo se las ingenia para poder lidiar justamente con ese Goblin. Además muchachos esa jugada es bastante buena también porque puede De alguna forma conteriar un Shang-Chi que te pueda Tener el oponente, porque qué pasa El Shang-Chi tiene solamente 3 de poder Más alguna carta que pueda tirar de 2 o 3 de poder Más y no va a tener suficiente Poder para poder vencer el negativo Digamos que le está dando el Goblin ahí Por esa razón es que también el Goblin es muy bueno Contra eh, jugadas que te puedan hacer De Shang-Chi ahí y tú puedas tranquilamente Tratar de jugar igual cartas altas Porque sabes que si el oponente te juega Shang-Chi Igual por lado de poder No te va a poder ganar justamente en esa ubicación Muchachos y ahora sí, vayamos a explicar a Nimrod que es una carta justamente de un pase de temporada ya pasado. Es una carta la verdad que yo les dije en su momento que esta carta iba a brillar realmente. Con el mazo de Galactus porque hace que justamente pueda activar de manera eficiente la habilidad de Nimrod. Lanzas un Galactus, se destruyen las ubicaciones, se destruyen los Nimrods y puedes llegar a tener 3 Nimrods dentro de la ubicación de Galactus. Generalmente este tipo de estrategia la vas a hacer en turno final. Galactus lo vas a querer jugar en turno final para que estando los Nimrods en otra ubicación se vaya a destruir el Nimrod y vaya a aparecer justamente 3 Nimrods en la ubicación de Galactus. Ahora... Digamos que acá no te conviene Tampoco sacar 3 eh, Nimrod De poder de 5, para eso necesitas a Alguien que le duplique su poder para que sea Más decente y en este caso sería Shuri Lo cual haría un gran trabajo acá duplicando El poder de Nimrod a 10 Haciendo de que sea más difícil de que el oponente Te pueda justamente jugar algo eh, Digamos importante Dentro de su ubicación donde tú juegas Galactus para poder Ganarte digamos la partida Acá es muy importante que tú también tengas prioridad Con Galactus, si no la tienes va a ser bien complicado Que la puedas ganar ahí porque el oponente puede tratar de buscar contener de alguna forma el mazo de Galactus. Hay varias maneras pueden ponerte un magneto y te pueden arrastrar algo de coste 3 en la ubicación donde está Galactus y simplemente ya no te dejan jugarlo o no te dejan activar la habilidad de Galactus y perdiste la partida ahí. Así que hay que tener mucho cuidado ahí con eso y tener, tomar siempre sus precauciones. Una de las cosas buenas de Nimrod es que cuando lo tienes en alguna ubicación con 10 de poder pues jamás vas a tener un shang que lo quiere eliminar no le va a convenir porque si no pues imagínate aparecen dos Nimrods en otras ubicaciones Así que por ese lado vendría a ser una respuesta al counter de shang también el Nimrod en esos casos muy particulares Luego tenemos a Null, una carta que ya se encuentra actualmente en serie 4 y que es muy necesaria en este mazo Es una carta que se va a bostear justamente con toda la destrucción de Galactus e Inclusive también se va a bostear con la misma destrucción de Nimrod Lo cual es muy conveniente acá y hace que Null pueda salir con mucho poder Ustedes van a ver algunas jugadas que he hecho ahí donde, Nimrod, donde Null perdón, tiene 67, 80 de poder Luego si es una bestialidad de poder que jamás nadie le va a ganar, la única forma que le ganen a Null es justamente que te tiren un Shang-Chi O que te puedan tirar también un encantres A ver, no, no me han contenido Jamás con un encantres hasta ahorita, pero un shang sí y no te van a poder hacer Nada si te quieren tirar un Shadow King O te quieren o te quieren tirar una Valkyria. porque No va a funcionar este, justamente por los Efectos continuos de Null eh, no, no le hacen nada, simplemente Null va a Seguir manteniendo su poder alto y sencillamente Vas a poder ganar las partidas si te lanzan alguna De esas cartas, y ahora muchachos nos vamos con La carta protagonista del masito que vendría A ser Galactus, esta carta de acá recuerdo que siempre, siempre, en la mayoría de los casos tienes que jugarla con prioridad para poder asegurar o garantizar activar justamente la habilidad de Galactus porque si no tienes prioridad se hace muy complicado y para ganar prioridad tienes que tener justamente el criterio de jugar o de tratar de ganarle las ubicaciones al oponente hasta el turno 3 o el turno 4 incluso, tienes que estar moviendo algunas cartitas por ahí, el tema es que este mazo en verdad tiene cartas digamos muy bajitas en poder por eso les decía que era muy importante de repente que puedas sustituir a Wolverine por Lizard y de repente por ahí te da un poquito más de ventaja con el tema de tener prioridad pero de todas maneras si te la sabes ingeniar acá y sabes de repente tirar Wolverine en un lado no Electro en otro lado o Wave de repente en otro lado y el oponente tal vez jugó en una sola ubicación hace que sea más fácil que tú puedas tener la prioridad para que puedas jugarlo en el turno siguiente a Galactus sin ningún problema ya cuando, conforme lo vas jugando más a Galactus te vas dando cuenta la necesidad de tener prioridad y te las vas ingeniando con las cartas que tienes ahí y con eso pues vas a poder hacer lo que tienes que hacer al momento de jugar Galactus, luego vamos con Destroyer que esta carta es una carta linda porque acá lo que va a hacer es activar la destrucción total, esta carta va a ser una alternativa si en caso no puedes jugar a Galactus esto no quiere decir que no puedas jugar a Destroyer con Galactus también, puedes jugar a Galactus primero y a Destroyer después y de repente tenías a Wolverine en esa ubicación y puedes destruir digamos a Wolverine y volverlo a bostear con más 2 Así que eso también puede pasar Pero generalmente el Destroyer vendría a ser eh, una alternativa estratégica Cuando no tienes a Galactus Acá también tú puedes hacer todo el combo Generalmente cuando vas a jugar a Destroyer en lugar de Galactus Es porque has hecho Shuri, has hecho el Nimrod Y luego haces Destroyer Vas a destruir un Nimrod Se van a generar dos Nimrods en otro lado Y encima pones 15 de poder en el lugar donde está Destroyer Y puedes tratar de ganar en las 3 ubicaciones Pero generalmente es tratar de ganar en dos ubicaciones donde vaya Destroyer con un Nimrod de repente donde creas que es donde más necesita poder y luego otro Nimrod va a quedar en otra ubicación donde el oponente de repente ya le estaba dando por perdida o no tenía muchas cartas fuertes ahí ahí ya tienes que tratar de tener también el criterio al momento de que vayas jugando el mazo bastante y vas a darte cuenta que hay lugares donde realmente no hace falta ya ganar o sea donde sabes que lo tienes perdido y hay otro lado donde si lo tienes que pelear que es donde vas a poner el Destroyer ¿no? y va y tiene que ir un Nimrod de ahí con el Destroyer para que tengas pues 25 De poder y otro Nimrod en otro lado Donde también está para ganar de repente con alguna Otra cartita o de repente con Wolverine mismo También y te puede ayudar justamente A tener un poquito más de poder ahí así que Todo eso es muy interesante que tú lo puedas Ir leyendo y son las posibilidades Estratégicas que justamente te da Destroyer En este masito de acá Luego nos vamos con muerte que esta carta muchachos Es una carta genial también es una carta muy Necesaria en este mazo creo que ya todo el mundo Debe tener muerte la verdad a estas alturas Es una carta que sí o sí va a ir bajando su coste en tanto vayan habiendo cartas destruidas y acá como hay mucha destrucción justamente eso le gusta bastante a muerte acá vas a tener una muerte generalmente si, si detonaste todo con galactus perfecto vas a tener una muerte por coste 1, coste 0, coste 2 pero en fin y acá vas a tener una muerte por ahí que te puede llegar a respaldar digamos con una buena cantidad de poder al final del turno, puedes combarla de muchas maneras, si tiene coste 0, coste 2 la puedes combar con una shuri o puedes también combarlo con un Shang-Chi. si ves que el oponente también tenía cartas altas Ahí en esa ubicación. Hay varias formas, digamos, de poder ahí este, usar a muerte con este, con este masito. Con esta variedad de cartas. Y puedas tratar de obtener la victoria de todas maneras. Pero sí, esta carta de acá sinergia muy bien con toda la destrucción que se está causando. Inclusive con la misma wave. También, si hay algo de destrucción y lanzas wave, pues vas a tener una muerte por coste 0. Por coste 2 de repente. Y te permitirá lanzarla con alguna otra carta. También por ahí. De repente un destroyer. O de repente también este. No sé, un Hop Goblin. En turno final. Por ahí puede ser una cosa bastante buena. Buena, será cuestión de que vayas viendo cómo van las eh, cómo tienes tú la situación en tu partida y veas qué más lo que qué es lo que más te conviene hacer en ese momento pero digamos que muerte acá tiene varias combinaciones que va a hacer que salgas de apuros y puedas tratar de ganar partidas muy buenas y bien dicho eso muchachos les tengo varias gameplays para que ustedes puedan ver todos los estilos o todas las formas de juego que he tenido y cómo he podido ganar también muchos cubos con este masito. una pregunta si tirase nul en reino cuántico sigue teniendo todo su poder no Pero no sé si me convenga ahorita. La la psicológica, por supuesto, viejo. Lo sabe muy bien. tú lo sabes. Mm. Claro, la cosa es tener a Nul acá y a Gal. Bueno, tengo a Null. Ay. Ay, señor. A ver, lo otro que puede ser, no, pero es que null acaba de estar. Es que el problema es que si tiro Hobgoblin, Null va a absorber ese poder. Sí, con este Galactus he subido. Por la. Sí. Va. Wow. Puede ser que sea bot. Puede ser... Ah, sí, sí, es bot Ok Pero le salió bien Ya, este Wolverine se puede poner acá A ver, espérate, ¿qué es mejor? No, pues Wolverine acá Es que lo, lo que pasa es que se destruye, pues sí o no Y como es bot, debería no, no debería haber problema Ok, Clock Vamos ¿Qué onda, Jorjito? ¿Cómo estás? Vamos Ok Ahora sí. Oh, ese snap el perro me está ganando, obviamente. El perro me está ganando, obviamente. No tengo tanto poder, pero creo que va a ser suficiente, ¿no? Bueno, ya. A lo que salga. Walvorent va a estar muy bien ahí a la izquierda. ¿eh? Y Null va a estar también súper bien. A la miércoles Ya Ya lanzó Ok Estamos bien Estamos excelente te ante el poder de Foto Toma perro Ya bien, bien, bien, bien Walgoreng. así Así tienes que hacer siempre Viejo, siempre tienes que hacer eso es Toma Ya, él va a jugar acá si él juega Shang-Chi, igual quedamos empates, eh. Le juego null y mantengo la cosa casi o no. A ver. A ver qué va a hacer. A ver qué va a hacer. Mereció parche, dice. Ah, sí. Perfecto, viejo. ¡Ocho cubos! Hasta le sube los puntos, ¿no? Claro, porque Null tiene pues este, su poder base se lo sube a 2, correcto. 10k es el tope máximo de tokens, Freddy, nunca he pasado por eso, siempre cuando he llegado a 6.000 tokens he comprado la carta de serie 5. Agua Cielo, muchas gracias por el follow, muchas gracias, bienvenido también. Recuerden que tienen el grupo de Whatsapp, Comando Whatsapp, tienen también el canal de Discord, Comando Discord, quieren unirse a alguno de esas comunidades, pues, bienvenido. A ver, tiene Sanspot por cero de poder El Sanspot nerfeado viejo eh. Ya, a que esperar A ser paciente nada más Bueno Ah mira, yo no sabía que los tokens Entonces tenía el mismo, tenía un límite No sabía eso, que los tokens Tenían un límite como este Como los créditos ¿En qué serie estás? ¿Estás en serie 1 o serie 2? ¿Cuál es su nivel de colección? Dan, danos más datos, por favor. Pues está perfecto hasta ahorita. Sí, podríamos apoyar acá sin problemas. Me gusta mucho ir a la derecha, eh. Oh, el de no, pero él ya no le sirve Galactus acá. O oh, bueno, puedes tener Destroyer también. Él tiene la prioridad Eso es lo malo acá Bueno, ya Riesgo está ahí Vamos El mañana es hoy, muchachos Lo bueno es que acá yo voy a tener Él va a tener prioridad, ¿sí o no? Así que puedo lanzar todas mis cartas 4, 7, 8 O sea, muerte se va a 1 Y podría, este ciclarla con Shuri, justo Si veo que es mejor que Null Nah, ok, ok, ok, ok Está bueno Igual estoy satisfecho con eso Igual estoy satisfecho con eso No me parece mal Ya, perfecto Entonces voy a decir Quiere decir que voy a tener en total Este, otro Nimrod más Muy bien Ya, entonces va nula acá Uy, pero el problema es que estoy Estoy ganando yo Eso es lo malo e Eso es lo malo Pero si él lanza un Shang-Chi Igual me ganaría Si lanzo un Shang-Chi Uy Está complicada la partida acá. ¿Cómo le puedo ganar? Es que él también puede lanzar algo grande. Este mazo de acá que él ha tenido. No, es que si lanza algo más grande me gana. Él, él puede tener shang más los dos de energía para Sunspot. O sea, tendría 5 de poder. Pero puede ser que tenga shang como no. Puede lanzar algo también de... Puede lanzar un América Chávez o algo así. Ha tenido White, Mr. Fantastic, Scorpio. O sea, son cartas raras igual que no sé si van con shang necesariamente. Pero sí, prefiero, prefiero ir este... Bueno, ya pues. No me molestes. Ok. Ok. ¡Ay! ¡Oh! Eso estuvo emocionante, eh. Uy, ese estuvo emocionante viejo Ya se nos olvidaron las partículas ¿Cómo está Chuy? ¿Qué dices? Acabas de llegar ¿Qué opinas de los nerf buff? Muy buenos la verdad Me han gustado Incluso me hice un video en Youtube ahí si lo gustas ver Ahí me explayo más sobre eso Me acuerdo cuando estaba en rango 300 no, veía imposible llegar a rango 1000 Ahora voy por los 10k dice Cuando estaba en rango 300 Veía imposible llegar a rango 1000 Espérate, cuando estabas en rango 300 Ah wow, que eres eh, Eres un educated collins Entonces tengo eh, rango 300 viejo What the fuck Sí que tienes bastante tiempo para jugar por lo que veo, eh. A ver. Eh... Mira, acá puedo hacer, uf. Es que Nimrod acá está muy bonito. Pero es que tampoco no me gusta el hecho de que se pueda, este. El hecho de que tenga muchos nimros acá. Mira, hay una manera. Vamos a hacer esto, sí. Bóveda. Ya, voy a esperar un turno entonces para sacar al Nimrod mamado, viejo. Veré el video antes de dormir, viejo. Muchas gracias, man. Pero sí, como te digo, en resumen, a mí me ha gustado los nerf y boss. Buff. Y también me gusta el sistema este que... Pero bueno, es como que entre me gusta y no me gusta, ¿no? Que el sistema este semanal, supuestamente que va a haber de bosteo de cartas o de nerfeos. Se va a dar periódicamente semana tras semana. Y eso es lo que no me, no me cuadra del todo todavía. O sea, a pesar de que nosotros queremos bosteos y demás. Oye... Bueno, puede ser bot viejo Te digo que no Vamos a hacer esto igual, eh ¿Por qué no? Ya, perfecto, muy bien Ahí los, ahí los sacamos a los manes En el otro lado y ahora ya viene Galactus, ¿sí o no? De final Ya, y yo tengo, yo tengo acá la prioridad Que es lo más bonito Ya, acá puedo sacar entonces pues Acá puedo sacar todos los Nimrods que quiera Se, se va a abrir, Uf. montón de poder acá vamos Vamos Galactus, tráeme esos Nimrods por favor A ver Perdón, nerfeo es el autocorrecto Va a tirar seguramente acá el Ultron. Apuesto que lo va a tirar el Ultrón ahí Listo, se destruye todo, viejo Vamos con ese poder 10. Ah, mira, sí, sí recuperaba su poder 10. Ok, perfecto Genial, genial, genial, genial Listo, listo, muchacho. No más, no más No más Listo, ya está, no más Toma, perro Vamos, viejo esa, esa cosa era buena o sea, lo que a la izquierda me daba prioridad, ¿verdad? Mm, sí, era bueno Ahí sí la podía haber hecho Ni Burger, ni MC Ni McDonald's, ni Bembos, ni nada, nada. No hay franquicias gringas, ni, ni muchas peruanas Tampoco ¿De pollerías? ¿Qué pollerías hay por allá? ¿Tienes alguna pollería realmente que sea especial? Que haga bien bien rico el pollito a la brasa Uy Por la pu Tenemos problemas acá Tendría que lanzar, ojalá Que me vaya a salir Nimrod viejo Después de Electro no, no te puedo creer. Espérate, pero igual se puede. No, pues ¿cómo voy a hacer? No tengo forma acá, ¿no? <risa> no, podemos, no podemos jugar nada acá. A ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer acá? Honestamente no puedo hacer nada. O sea, el que tenga Galactus gana acá. Espérate, pues bueno, igual está bien. Es que si él tiene una carta de coste 6 me va a ganar. Y yo que tengo acá para lanzar. Claro, Galactus. Y tengo para lanzar que. Destroyer. Bueno, si me sale esa combinación puede ser. Iron. F oh no. Bueno, ya, Gala está bien entonces. Quiere decir que puede ser que tenga Heimdall también al final, ¿no? Man. No puedo jugar, eh. Bueno, puedo tirar otra vez el electro para tirar más poder, nada más. pues. Es más, hasta esto si sí quiero ya, más poder, más eh, energía, perdón. <ríe> Sácale captura y alegre. ¿eh? Esta ubicación, man. Ok, hasta ahí está genial. Tour ya se lo va a mover. Qué bueno que igual va a desaparecer ese man viejo. ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! Igualito se fue para el diablo. Ya, nada más, eh. ¿Puedo tirar? Espérate, espérate. Igual para tener más poder. Toma y toma. Más energía, perdón. ¿Tú crees que él tenga algo ahí? Voy a poder robar una sola carta Es que el tema es ese Que está muy muy complicado Él Puede ser que no tenga algo de coste 6 Puede ser que sí Y si es un sí Me termina ganando la partida acá. Oh, los miércoles Vulture Pero igual se sigue yendo para abajo ¿Sí o no? Wow viejo no tiene, qué, qué impotencia no poder jugar Oh, también igualito. El, el bar de Luke no le deja hacer la jugada del Santorum, eh. Ante ya bueno. Si me toca una carta de coste 6 ya la juego, pues tranquilo. Pero eso no. <risa> ya bueno, lo jugaré por el meme nomás, pues viejo. Lo jugaré por el meme nomás. Si tiene algo para jugar y me va a ganar dos cubos, pero no pierdo tanto tampoco. Ah, se fue bien. Victoria. Vamos, viejo. Toma eh, Vamos a hacer aquí Yo solo compro ¿ves? Los pases, claro, yo también hago lo mismo yo He comprado los pases Compré el eh, ¿Cómo se llama? El paquete de la Momoko Magic También que eso fue por el apoyo justamente de varias personas Acá, y esta Y nada más, ¿ves? después todos los bundles Han sido full, full farmeo nada más De, de oro del juego o sea, no, Nunca he comprado en la tienda oro Se podría decir no no no, no, no, no, no he llegado hasta eso No he llegado hasta eso No he llegado hasta eso Ok Este man puede ser Galactus también, ah ¿eh? Tendría 6 puntos ahorita el man El único lugar donde tiene para jugar sería al medio. Ya, yeah, ok, puedo jugarle entonces eh, Ella acá Espero O puedo jugarle Hog Goblin después Vamos a, vamos a jugarle ahí, por si acaso Okay. Va, va a poder jugar máximo una carta ahí a la derecha, ¿no? Porque si sale Galactus acá, va a estar bestial, eh. ¡Vamos, perro! ¡Hola! Miércoles. Ok, va a cambiar la ubicación. Él puede pensar que estoy lanzando Galactus acá de repente. Ya, eh. ¡Oh! ¡Toma, perro Cosmo! Claro, Cosmo no lo podía tirar a la derecha. Bien. Galactus, por favor. Galactula. Pues acá él tiene que, tiene que ver si va a mover. Claro, él puede mover, la verdad. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo más cómodo es tirar acá a Destroyer, creo. Yo siento que el débil lo va a mover, eh. Para evitar que le haga Shang-Chi. Es que en realidad ganas no me faltan de tirarle esto. Pero parece que lo. O no sé si va a mover el Goblin acá al medio. De repente también. Puede hacer cualquiera de las dos jugadas, son válidas. Ahora, él de repente puede pensar también que, va, que voy a ser Galactus y puede jugar a la derecha, ¿no? Bien. Se fregó solito, viejo. ¿Ves? Hizo la jugada alrededor de Galactus. Por eso perdió. Pero mira que si sí me hubiese ganado bien. Igual si hubiese hecho Galactus ahí. ¿eh? Tampoco nunca dije que lo iba a jugar. Pero pues ahí estoy. Siento que como a la gente le gusta tergiversar todo siempre. La gente. ¿eh? Incluso mis propios moderadores. eh Para que vean. Todo el mundo en contra mía. A ver. De una vez podemos hacer esto. Tengo ponerlo acá para tener prioridad, ¿no? Bien. Mm, no me conviene tirarlo al... Si lo tiro al medio, Null se va al diablo Pero no hay mucho que perder, la verdad, con Null acá Él probablemente va a querer tirar... Ya, pero yo tengo la prioridad Ok, eh, sí, puedes tirar esto acá Le el tirar goblin. Ya, ya, ya Tengo la prioridad, así que va muy bien <risa> yo solo creo el tío que tiene razón. <risa> es lo mismo que, me dije, que te dije el día de hoy, ¿no? Que hago creer, te hago creer de que estoy siempre contigo. Para que pienses justamente que, que estoy a tu lado y así te sientas mejor. ¡Bienvenido, ¡Uy! Sabrino. Otro mesecito. ¿Cuántos meses va? Otro Tres meses, viejo. Y ese sombrerito está cambiando, eh. Está evolucionando el sombrero Churi, viejo. Let's go. Let's go, perro. Let's go. A ver, espérate, ¿qué voy a hacer acá? Pues yo creo que esto va ahí. Tranqui. Y luego tiramos a destroyer en todo caso. O muerte también puede ser. A ver qué va a hacer. Oh. Ok. Pues será así, supongo. 5 de poder más. Estamos con 5 de poder de diferencia, ¿verdad? Hay 9 de poder. Uy. Ya, pero el gusto Espérate, espérate. ¿Qué estoy haciendo? Gus no funciona. Gus no funciona acá. Claro, a ver. Si él quiere tirar Shang-Chi, no va a poder ganar. Así de simple. Porque igual se queda... Yo estoy con cero él se queda con menos tres. Así que estamos bien. Oye, casi la frío, ¿eh? Vamos. Ya está, eliminamos eso. ¡Oh! Toma, perro. Igual estuvo apretado eso, eh. Igual estuvo apretado eso, eh. Pues ahí sí fui a jugar este bastante mazo de Mr. Negative seguramente. Y masito de mono con combats. Claro, no, no, te, no te hagas muchas bolas, escoge el mazo que más te guste en todo caso y aviéntate. O sea, no es que tampoco tengas que aspirar a llevarte ahorita el primer lugar, ¿no? Anda y más que todo, anda por la experiencia, más que todo. Agrego una roca, prefiero ir acá. Porque acá tiene para molestarme un. Tiene para molestarme pues una, una ubicación más. Busca el tercero. ¿sí? <risa> Hola pebete, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué dices? Ok, acá qué hacemos? Se puede hacer el Shuri Nimrod y Galactus uh. Oh, eso está bueno, ¿eh? Hay dos formas ahorita acá Hacer Electro y luego Galactus, pero después ¿qué? ¿Muerte? O hacer Shuri, Nimrod y Galactus. Me gusta más por el convito acá, ¿eh? Ok, hasta que se adelantó, se readelantó ahí. Está bueno, me puede molestar. Seguramente va a tirar a Profesor X a donde a la izquierda. No, bueno, donde haga ya. Ok, vamos, vamos a sentar a tu snap. Ok. No problem. Ahora que tire Shang-Chi, ¿eh? A ver, si el base es mero, pero mero Dark es otra variante y también está muy bien, pero eso no lo tengo. ¿ves? Claro, el base sí es necesario. Por eso es como te digo que lo estoy esperando bastante ahorita. Ok, vamos a retroceder el tiempo de nuevo. Vamos a volver a lanzar a Nimrod acá, que es la mejor jugada que tenemos. Y ya está. todo lo que tenemos que hacer. Tiene cinco cartas en la mano, ¿verdad? A ver qué cosa ha pasado acá. Cerebro 3 me gana siempre. Ah, dice. ¿eh? ¿Cuál es? ¿Estás utilizando qué cartas en Cerebro 3? Oh, Reality Stone cambiar, muy bien. Uy, eso no creo que sea tan bueno para él. Pues, de cierta manera está genial. Pero el problema acá es que él está ganando la ubicación. Mm. Si tiene. Si tiene. Si tiene uh. A ver, espérate, ¿de qué otra manera se le puede ganar? No puede tirar Shang-Chi ahí donde Nimro porque la jode. Tirarle por acá esto así, tal vez. Puede ser que pueda cambiar la jugada acá en lugar de hacer este. Porque él probablemente quiere utilizar aero, eh. Probablemente quiera hacer eso. Estoy muy, muy, muy, muy, muy decantado a que probablemente va a ser esa jugada. Mira, eh. Vamos. Vamos a empatar y lo voy a terminar ganando por. Le voy a ganar este por este. En el tiebreak. Pero no, pero si yo le jugaba a Galactus, igual lo hubiese reventado con Galactus, viejo, eh. Denle follow al canal para que así les, les pongan las notificaciones, ¿no? Activen la campanita, la notificación para que cada vez que haga stream, que yo generalmente hago de lunes a viernes, pues a ustedes le pasen la voz y puedan venir acá para disfrutar la transmisión. Espérate, déjame ver qué voy a hacer acá. Pues oye, Nimrod. Pues se puede hacer toda la cosa acá, eh. Tratemos de ganar prioridad en este lado, Ángel. Ya, esta parece bot, eh. Parece bot. Parece bot. Vamos para adelante, viejo, ¡ojo! A ver. Pam pam pam pam. Oh, miércoles. Ya, está bien que vaya ganando, que vaya ganando. Puedo eliminarlo con Shang-Chi ahorita, pero preferimos hacer esto. Está bueno hacer esto con Nimrod y luego Destroyer, ¿no? Incluso podemos poner un Nimrod al medio y Destroyer que lo que haga, lo que tenga que hacer y que salga un Nimrod a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? ya? Ya. Ah, aguanta, viejo, el bot, eh. Ese es bot. ¿Es bot? No, no puede, puede. Parece bot, eh. El de TikTok está mal. Le falta el com. Ah, verdad, tienes razón. Ya, pero igual TikTok casi no, no suele utilizar mucho, pero igual lo debo corregir, tienes razón. Ya, ok, esto va para este lado. Que vaya para acá y después tiramos el Super Destroyer en, a toda regla. ¿Tiene oh, Snap, perro O yo te estimulo que hagas Snap ¿Cómo es? Uh -huh. Bueno Vamos a tirar esto por acá, supongo Espérate, este está solito, ¿no? Porque acá no creo que ayude tanto Ah, pero si se queda solo el Nimro Es que depende del Wolverine que no lo, no lo moleste, pues es el problema. Wolverine se puede, ir, se puede poner al medio de nuevo y lo va a molestar a Nimrod. Eh, en este caso, acá pues. Porque yo lo puedo poner acá, pero si el man me juega a la derecha, puede molestar. Vamos a ponerlo acá nomás, con fe. Ok, wave. Y a Nimrod sin problema se puede... Ah, la doble wave! LOL. Estamos bien. Ya estamos. Y Nimrod gana a la, a la izquierda sin problema. Ya está, está perfecto ¡Toma, perro! Victoria. Ya sabes, si, tienes, si quieres de repente algún tipo de ayuda adicional Comando ayuda, comando tips También les agradezco que puedan ver el canal de YouTube Suscríbanse a mi canal de YouTube También hay un montón de cosas ahí que siempre paro poniendo día a día Es bastante chamba, viejo Todos los días hago contenido siempre en el canal de YouTube Y yo te insisto. No lo voy a jugar. <risas> te insisto. No lo voy a jugar. A ver. Eh, ya, ok. Igual va a la izquierda. No pasa nada. Es verdad. Dice que da baja. Ok. Vamos por acá. Mm, ya. No hay nada bueno ahorita acá para jugar. Una roquita. Mm. Si sí, es molesto ese, ese mazo, eh. Ok. Pues acá no está nada mal esto. Podemos poner Nimro también a la, al medio. Y destroyer y ya está. Hola, ¿qué? Es lo que dice, ¿cómo va todo? El Calacas, viejo, el calacas. Ok, hagamos esto por acá sí. Es que no hay más que hacer. Mmm. No va a poder jugar eh, Darkhold ni nada por ahí, ¿no? Darkhold ahí para protegerlo de Chanchi, Muy bien. 10-25, ¿no? Puedo llegar, Puedo llegar a ganarle acá. Tiro Destroyer en este lado. Tiro Destroyer ahí. Sale Nimrod en dos lados. Se destruye Wolverine. Se puede ganar. Vamos. Vamos. Si él le metió metido plata bueno juego. Desde que tú me hablabas. Desde que tú me hablabas acá en el... Eh, cuando tú recién me hablabas en el canal de Twitch ya le había metido plata al juego ya. Siempre me compro todos los pases de temporada. Así que desde ahí yo no soy free to play. A ver. Mm. Yo desde que Comencé este juego. Me demoré creo que 5 días o algo así. Oh, wow. ¿Le puedo ganar? Uf. ¡Ay! ¡Ah, bueno, sí le puedo ganar! Correcto. Le gano, le gano, le gano. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! No le voy a ganar. ¡Así le voy a ganar! ¡Wolverine, viejo! El carreador. Victoria. ahí. Uy, Shuri, viejo, con Psylocke Ay. Ay. Ya, Wolverine se puede usar. Vamos a ponerlo acá. Ok, ¿Bot, bot? Puede ser. No me conviene ir a jugar este Silo acá, creo. Ah, qué suerte. Mira, ve el sortudo de. Ya bueno. Ok. Todavía creo que estamos. Ok, me hace snap el perro, muy bien. Estamos bien, compadre, estamos bien. Es más, el siguiente turno tenía para lanzar Galactus y algo más ya, ok. Ya quitaron el marco verde de más de lo normal, dice. ¿Qué? Ya quitaron que el marco verde de más de lo normal. ¿Cómo que el marco verde de más de lo normal? ¿Qué es eso? ¿Ya llegaste al cuarto piso? la mierda! ¡Tá, está con la edad, Siboldi, eh. Ya, está con. Ya alcanzó la edad de la sabiduría, viejo. Está de, está de, alcanzó la edad del maestro Doco ya. Pero estará con el misofetameno menos, seguramente. Oye, espérate. Había jugado. Ok, hellcow Ala, Va a lanzar un huevo de cartas acá. Ok, dale, dale, dale, dale. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ala, miércoles, hon! Está bueno. Sí, tengo para hacer una buena cantidad de poder con nula, así que vamos con todo. Puede ser que sea nuestro momento de subir. Incluso puede usar, puede usar destroyer. Sí, caray, ya cada vez son más las canas. Dime por favor que no vas a jugar Drácula al medio, por favor, no lo vas a hacer. Dime que no lo vas a hacer. Sí, sí Es que tiene Claro, tiene seis su armas Una carta que le acaba de salir ¿Cuál será? No sé Este mazo no tiene shang y todo el de Morbius. Uy Ok, Modok Ya, teníamos ¡Uy! Dime que no es Dime Bueno, si no ha tirado Modok No puede tener Drácula Pero igual lo podría tener Pero el tema es que se va a llenar la mano ¿Sí o no? Claro, se llena la mano Y no tiene como diablos lanzar Drácula Y está bueno Incluso yo voy a tener tanto poder acá que ni siquiera el Drácula con. Y con el Apocalipsis podría bostear, creo. Ok, tiene siete cartas en la mano, estamos bien. Uy, qué rico, viejo. ¿Pierdo frío? Es mejor todavía si pierdo frío. Ok, perfecto. Mira, mira, mira, mira ese null, mira ese null, mira ese null. 61 de poder, viejo, una bestia. Aún. Una bestia total el null, viejo. Ya null, sal y diviértete, viejo. Sal y diviértete. Dale Apocalipsis Swarm. ¡Toma! ¡Hala! Ah, no era bode. ¿eh? No era bode. ¿eh? Y bien muchachos, ya hemos terminado de ver las gameplays y recalco nuevamente, en mi opinión, este mazo para mí de Galactus es la mejor versión de Galactus que he jugado y con la que más he ganado partidas también. La versión más sólida de Galactus, la versión más eficiente, que tiene por ahí, como les digo, sus puntos débiles en el tema de los counters, pero de todas maneras es algo con lo cual vas a tener que lidiar si quieres tratar de asegurar, digamos, o tratar de divertirte con el tema de la destrucción total que te ofrece este macito. Este mazo de acá me ayudó a subir de rango 85 a... Hasta rango 96 más o menos. Fue una buena cantidad de victorias que pude tener gracias a este mazo. La verdad me sorprendió bastante. Y a la vez me divertí mucho también. Porque ustedes como pueden ver acá. Yo no estoy utilizando Octopus ni Spider-Man. Entonces muchas veces los oponentes no se han retirado. Y la verdad han decidido jugar hasta el final. Porque justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que tienen Cartas para poder jugar, tienen algunos recursos Entonces eso le da esperanza de que pueden ganar Y eso hace que puedan pisar o morder El anzuelo en todo caso, y ahí es donde Tú le vas a jugar tus mejores cosas Pero qué pasa si tú le tiras un Spider-Man Por ejemplo en turno 5, o le tiraste Previamente un Doctor Octopus y lo dejaste sin Posibilidades, pues obviamente se van a retirar Y prácticamente vas a ganar uno o dos Cubitos, y pues a eso es lo que yo me refería Que era un poco aburrido jugar Galactus en ese Momento, y por esa razón es que este Masito es bueno, porque justamente le da la esperanza al oponente que también puede ganar la partida y busque su mejor jugada o el mejor resultado así como tú también, pero tal vez tú tengas alguna versión de Galactus también que te gustaría compartir, alguna versión que te haya ayudado bastante también a subir de rangos, así que sin problemas acá en los comentarios puedes compartirlo y te estaré leyendo, otra cosita más de lunes a viernes me encuentro haciendo transmisiones en vivo eh, por las noches en la plataforma morada, cualquier duda o consulta ya sabes las puedes hacer justamente en ese lugar, así que muchachos te espero allí un abrazo para ti